Estoy en llamada con Eduardo Brito. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas tu callo? Muy, muy, muy contento de por fin saber de ustedes allá en Cancún. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos súper bien. Cuéntame, ¿dónde te encuentras en este momento? En este momento me encuentro en la Ciudad de México, eh, en mi departamento. <risa> ¿Tú eres originario del DF? No, yo soy de Puebla. Este, Como ustedes recordarán, yo estuve en el reality show buscando a Timbiriche, la nueva banda. Y siempre, bueno, pues ahí, desde ahí mucha gente me, me ubica porque soy poblano, ¿no? De ahí, desde ahí estaba, digamos, como eh, defendiendo a, a capa y espada mi, mi estado, que pues ahí literalmente me crié. Entonces, a partir de eso fue entonces que ya vivo en la Ciudad de México. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de tus padres? ¿Ellos te han apoyado? Bastante, no sabes cómo me han apoyado, eso es como muy importante. Es importante también que crean mucho en, en el talento que, que uno tiene. Y si sí, el apoyo ha sido incondicional de parte de ellos, la verdad es que estoy muy agradecido. Con la familia que me ha tocado Y este, viví medio año solo Al principio, después de que quedó Bueno, de que quedó lo del grupo Y estuve este, en el proyecto Sí viví medio año solo Y la verdad me ayudó mucho porque yo tenía como 17 años estaba, estaba un poco morrín Entonces sí, sí fue difícil Como muchas cosas, ¿no? Aprender a planchar Aprender a cocinar, a hacer muchas Cosas solito, y la verdad me ayudó mucho A madurar en muchos aspectos, pero después Este, Televisa ya no Ya no nos podía como seguir pagando toda esas cosas, lo teníamos todo, de verdad que tuvimos mucha suerte en ese aspecto de, de, de apoyo también en cuanto a disquera y en cuanto a la empresa que fue Televisa y obviamente pues hay un momento en el que todo, todo esto se acaba y mis papás me ayudaron mucho a poner los pies en la tierra y decir, eso se va a acabar en algún día, entonces tienes que aprovechar o saber cómo vas a manejar tus cuentas porque esto no creas que se va a quedar ahí para toda la vida, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo y me ayudaron a, a que me pudiera establecer como como debe ser en la ciudad. ¿Qué es lo que más te ha gustado de vivir en el DF? Híjolas, eh, la comida <ríe> es así lo, lo más rico, porque de verdad que, este bueno, yo soy fan de la comida en general, no la comida mexicana es de mis favoritas. <risa> sí, no, no, y, y aquí la verdad es que hay un, una diversa cultura en cuestión de del arte culinario, eh, está increíble. Por ese aspecto, ¿no? Porque además puedes ir a un restaurante y te puede gustar mucho. Pero además también a la, a la esquina puedes encontrar un mercado donde te están dando unos tacos deliciosos de camarón o lo que fuera. Y eso está increíble. Además, pues, este, hay muchísimos museos, muchos lugares que visitar, muchos lugares arquitectónicos. Eh, es muy rico en, en, en cuestión cultural, ¿eh? La verdad es que me encanta México. Nunca te va a dar tiempo... Es más, hasta el día de hoy, créeme que no he tenido tiempo... O eh, no conozco el museo de Frida Kahlo y de verdad desde cuándo quiero ir y eso fue por a raíz de que, te, de que tuve visitas de Venezuela y, este, y estuve acompañándolos como turista casi casi y de verdad me, me sorprendí la manera en que ya llevo aquí como más de 5 años y hay lugares que aún no conozco y aquí vivo entonces nunca terminas de conocer la ciudad. ¿No extrañas tu mole poblano? Ah claro, por supuesto, la verdad es que obviamente pues viviendo en Puebla era la comida number one pero gracias a, a, a, la, a las giras que tuvimos en, en el grupo y después ya también tuve la oportunidad de visitar muchos lugares este cantando y, y haciendo tocadas. Me di cuenta que la, la comida de allá de Quintana Roo, de Yucatán, fue así como que se volvió number one también para mí porque pues vas conociendo ¿no? también otras comidas y, y la verdad es que sí me gusta, obviamente amo mi, mi mole poblano, pero híjole, la cochinita pibil se la anda... <risa> qué <Sí>. <risa> ¿Tienes planeado alguna vez venir aquí a Cancún? Ya fui, de hecho, de hecho canté en la náhuac, recuerdo, fui con Bricia hace como tres años, me parece. La, el recibimiento fue, fue muy bonito, estuvo padrísimo, me encantó, me encanta la gente. De hecho, ya tengo como cuatro amigos, tres amigos que estuvieron conmigo en la preparatoria, en la secundaria. Y ya viven allá en Cancún, entonces algo ha de tener Cancún que hace que uno se enamore y bueno, pues los atrape para siempre. ¿Cuál sería tu mejor lugar para vacacionar? Híjole, a mí me encanta viajar. La verdad es que para mí es un deleite conocer la cultura, la gente, eh, los lugares. De cualquier lugar, eh, de verdad, este, no sé, no, no pondría un lugar así en específico. Me gustaría conocer Argentina, me gustaría conocer Londres. Eh, me encanta Miami por, por el rollo latino y pues no sé, conocer más playas mexicanas. ¿Prefieres avión o camión? En cualquiera de las dos, las dos me parecen buenas. Me gusta, mira, me gusta el camión cuando estoy rodeado de amigos, de mi gente y toda esta onda porque pues se te hace más corto el camino, pero igual vas escuchando música y se hace divertido el viaje. Me encantan también esos viajes, ¿no? En donde compartes música, vivencias y vas platicando en el camino y se te hace corto. Y en el avión pues no tengo problemas tampoco, depende, ¿no? Más bien. ¿Sabes que aquí los cancuneses tienen mucha energía y se vuelven locos y demuestran su amor cada vez que viene un artista? ¿Eso te asusta o te gusta? Me gusta y no me asusta, me encanta. De hecho está increíble que demuestren su cariño, eso siempre es algo que distingue a México en general. Y es por, es por eso que yo creo que regresan muchos artistas internacionales inclusive porque les encanta ese calor que existe en México y es como llenarte de energía también. De decir que estás haciendo un buen trabajo y que te lo, te lo aplauden de esa manera. Entonces, eh, sí, yo siempre es, he estado agradecido de, del cariño que hay allá en Cancún. Me encanta. ¿Cuál sería tu más grande locura? Buena pregunta y de hecho me creerás que luego escribo en una lista todas las cosas la, así como ciertas vivencias que no son, no son locuras pero son como vivencias no que de pronto están como muy chistosas, ay pero es una pregunta un poco difícil, últimamente me he agarrado esto de la palabra de YOLO, no pero pero o sea bueno obviamente con estilo tampoco me lo tomo así de me vale todo el mundo. ¿Te gustan los deportes? Sí me encantan, sí. Me gusta el fútbol, me gusta, me gustó en algún momento eh, practiqué atletismo y me gusta el tenis. ¿Y el fútbol? Sí, sí, sí. El fucho también me gusta mucho. ¿Cuál sería tu jugador favorito, Ronaldo? Me gusta más Messi. No hay palabras para describir. ¿Cuándo iniciaste en este mundo de la música? Profesionalmente hablando, um, a los 16 años, cuando entré en el reality show de Televisa, la nueva banda Timbiriche, y bueno, siempre me gustó, o sea, siempre es algo que, que siempre desarrollé desde chiquito, aunque lo más curioso es que se, sí era muy penoso, entonces mi familia supo que yo tenía ese don como a los 11, 10 años, que me hicieron cantar con mariachi, cantando la cigarra, me acuerdo perfecto, y, y fue así que se quedaron así de... Ok, este cuate tiene algo. A ver, cántanos un pedacito. Uy, no, bueno, es puro falsete. Ay, la, la, la, ay, la la, la, la, Algo así va, pero me acuerdo perfecto. O sea, bueno, ya tiene mucho que la canté. Uy, ya tiene tiempo, pero me acuerdo que sí, era muy penoso, eh. De verdad era muy penoso y mi, y mi familia no sabía que cantaba, entonces. Eras como un cantante de closet, por así decirlo, ¿no? <risa> Ándale, algo así. <risa> ¿Cuáles son los artistas que te gustan? ¿Cuáles de ellos han sido tu inspiración? Mm, híjola, tengo muchísimas influencias, me gustan, siempre me pusieron música de Beatles, me gusta Queen, eh, Michael Jackson fue así mi inspiración total. No sé, mucho, me ponía mucho José José. Mi papá escucha mucho José Alfredo Jiménez. Tengo un buen, eh la verdad, no, no, no tengo así uno en específico. Soy muy eh, de temporada. Siempre me encantó Maroon 5 y es una de las bandas favoritas. Bruno Mars, me encanta lo que hace, lo admiro muchísimo. Me encanta también lo que hace, bueno, para mí, un, que es como una musa en, en la música latinoamericana y representa increíblemente bien a Shakira, ¿no? Que, compones completísima, pero no tengo, tengo un buen de, de gustos en general, o sea, de pronto es como por temporadas, y ahora como está la industria musical hoy en día, pues bueno, ya sabes que no falta que hay música nueva cada día por conocer. Cuando estabas en escuela, ¿concursabas en estos shows de talento que luego sacaban? Claro, sí, sí, sí, sí, concursé en muchas cosas también de esas, en, en la secundaria, sí, claro. Yo estaba en la UPAEP, allá en Puebla, y, y concursé con una, con una banda en donde habíamos dos vocalistas, y estaba interesante el concurso porque no era nada más quien cantara mejor, ...sino quien compusiera una rola con valores. Entonces nosotros compusimos una rola y ganamos esa... ...ese concurso estuvo muy, muy padre y fue un reto para todos... ...porque pues estábamos apenas empezando a componer, ¿no? Entonces tenía como un plus y estaba muy, muy padre. Pero también tenía bandas, también tuve mi banda rockera. La verdad... A veces siento que soy un rockero frustrado porque me encanta también el rock, me gusta lo alternativo, para componer de pronto se me da mucho eso. Pero me acuerdo que cuando yo tuve mi banda de rock en la secundaria, no, o sea, cuatro canciones, cinco canciones y mi voz terminaba pero ronquísima y agarrado. No, no, no, o sea, dije, ok, tal vez el rock no es para mí, ok, quedémonos en, en el pop, pero también soy orgullosamente popero, o sea, me encanta el pop este es un rollo universal este y ahora pues está creciendo mucho más entonces pues así así sí claro sí sí concursan muchas cosas en la en la primaria secundaria en todo esto para ti qué es ser un buen amigo para mí ser un buen amigo es eh, lealtad fidelidad honestidad no sé lo definen esas tres cosas tal vez para mí te consideran un buen amigo tus amigos Sí, yo, yo espero que sí. Sí, yo, yo soy muy entregado, la verdad. Yo siempre trato de ser lo más alivianado posible y pues de encontrarle como siempre ese sazón a la vida y hacer locuras, como tú dices. ¿Has estado en alguna película o te gustaría estar en una? No, no, no he tenido la, la fortuna de, de estar en una, pero sí me gustaría. Es un... Sí, es un, sería un reto, está padre, es, es diferente, es muy diferente de hacer cine que hacer novelas y hacer teatro. Mucha gente de pronto me dice, ay, pues ya eres cantante, ¿no? Pues vas también, ¿por qué no actúas y vas y este, ¿por qué no haces esto y el otro? Pero a veces la gente no, no ve como el trabajo de mucha gente que está detrás de cada proyecto, en, hablando en cuestiones de la actuación, ¿no? Por ejemplo, y sí veo que... Que es muy diferente, ¿no? El teatro, a las novelas y el cine también. O sea, es, es un trabajo diferente. Pero ya he tenido algunos cursos y me han ayudado mucho para saber y entender cómo es que se trabaja en el cine. Y sí me gusta, me gustaría. ¿Qué tipo de protagónico te gustaría? Me gustaría un, un protagónico interesante. No a lo mejor el típico, sino algo ya diferente, ¿no? Algo que proponga, algo que de verdad te, te haga como parte de, de, de la historia, que te envuelva. Ayer tuve la, la, la oportunidad de ver la película de gravedad y Sandra Bullock, bueno, el personaje que hizo está impresionante porque es un personaje que no es el típico, sino que pues es un personaje que se va a una misión espacial y ese tipo de personajes son como muy únicos, ¿no? Se te quedan creo que más grabado que a lo mejor una historia de amor, la típica, y a lo mejor algo así estaría bien interesante, ¿no? No sé, un personaje en donde se encuentre en una situación muy diferente. ¿Con quién te gustaría compartir ese protagónico? Ay, pues buena pregunta. <risa> Mira, me late mucho el trabajo de Marti Gareda Es muy guapa, es muy linda Y es muy buena en cine Aunque también me gustaría por qué no Belinda Digo, no, he visto, Belinda, no he visto a Belinda en cine Pero pues estaría interesante <risa> ¿Cómo es Lalo en la primera cita? Yo soy completamente yo trato de ser lo, lo más posible honesto, o sea, trato de ser yo mismo, no esconder nada, porque pues finalmente vas a conocer a la persona, entonces lo mejor que puedes hacer es no pretender, no ser eh, presumido, o tratar de dar, bueno, probablemente uno siempre en la primera cita trata de, de, de dar lo mejor de sí, ¿no? y de como de presumir lo mejor que ha hecho, ¿no? para pues a, a lo mejor apantallar, ¿no? pero creo que hay, hay maneras, ¿no? obviamente, y eso es como importante también, eh, saber quién eres y ¿Y para dónde vas y qué es lo que quieres de esa otra persona también? ¿Cómo sería tu chica ideal? Mi chica ideal, eh, la mirada es muy importante, aunque no se crean, ay, aunque, aunque no crean que es lo primero que me doy cuenta. Este, sí, es lo primero que me fijo en una chava, es la mirada, la profundidad de sus ojos, pues creo que es la entrada a la proyección del alma de una persona, creo que es lo más importante. Su sonrisa, que sea muy alegre, que me haga reír, que sea muy amiguera. Sí soy celoso, pero lo normal, o sea, sí me encanta también que, que le dé yo su espacio y que también tenga sus, sus amigos, amigas y, y que esté como tranquila, contenta y, y a gusto conmigo, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuál consideras que es tu sex appeal? Ay, caray, pues, ¿qué será? Me dicen mucho que mi que mis ojos, este, mis fans son muy locas de pronto. Hicieron un club de fans de mis pompas. Este, no sé si sea parte del show, pero probablemente ese este, sea uno de ellos. Mi sonrisa. Este. Y no sé. Eso. Oye, ¿y no te molesta que hagan eso? No, no, no, para nada. De hecho, sí tengo coleccionados algunos este. Brasieres. Ah, sí. En algún momento tengo también tangas de allá de Cancún, eh. Así que este, seguramente por ahí los tengo. Ah. Imagínate que vienes aquí a Cancún y armamos una gran fiesta. ¿Cuáles son esas cosas que debe tener una buena fiesta? El elemento principal es la música. Es así, creo que lo primero. Eh, lo segundo es un buen acompañamiento, o sea, de amigos, dependiendo de en qué plan vas. Pero si vas en plan de divertirte, de verdad, es una buena banda de amigos. Tener la actitud sobre todo, porque luego si de pronto uno va así como cansado o va así como que, ay, no. Es tener la actitud de divertirte también. Siendo Cancún un lugar al que vienen muchas personas de todo el mundo, tenemos que comunicarnos en inglés, ¿tú hablas inglés? ¡Of course man! I mean like, every day, each day, I practice my English. Ah. Ya has sacado dos canciones, que es ellas, Morena Latin Girl y Dile, ¿cómo te sientes con las letras de esas canciones? ¿Te identifican? Sí, totalmente. Fueron etapas de mi vida en las que este, pues también uno va creciendo. O sea, obviamente, ahorita yo tengo ya más de como 50 canciones que he compuesto a lo largo de, del camino. Y digamos que uno va evolucionando también en ese ámbito. Ahorita, bueno, esas rolas ya no las, a lo mejor ya no, ya no me identifico tanto como en esa época cuando las compuse, pero, pero es algo que me gustó como quedó, como trabajo. En ese momento, ellas, por ejemplo, la que dices Marina Latin Girl, eh, es una rola que habla como si fuera un homenaje, bueno, es más bien un homenaje a las mujeres. Traté de poner como nombres, este emblemáticos, ¿no? Que han puesto a, a la imagen de las mujeres como en alto. No sé, quise poner desde una Marilyn Monroe, quise poner a Frida Kahlo, ¿no? Porque pues son mujeres que, que han puesto en alto como esa imagen de mujer, de, de ser mujeres que pues, son aguerridas, ¿no? Y, pero no quedaron en, dentro de la rola y pues dije, bueno, los nombres a lo mejor más eh, emblemáticos tal vez. Fue difícil componer eso, fue un reto, la verdad. Pero bueno, finalmente quedó y este, quedé contento. Y Dile también en su momento, pues es una canción que pues sí me identifico porque pues me pasó en ese momento cuando corté con, con una ex Y pues ya, este y, pues así fue literal como dice, hoy oh, se quebró mi voz, me rompió su adiós Entonces literalmente sí me sentía en ese momento Como un rapide, desafiando las paredes como un DJ acelerando el beat. ¿Cuándo sale el CD? Mira, Tocayo, ahorita la industria musical está, pero bueno, al, en cambio drástico, en rollo bipolar, está cambiando drásticamente. Entonces, de hecho, del año pasado para, para este, he visto que han, bueno, ya han quitado hasta tiendas de discos. También debido a la, a la competencia y todo este rollo, de pronto ha sido difícil para mí luchar por ello, ¿no? O sea, ya tengo yo mi disco armado, y justamente es lo que ahorita yo creo que voy a querer hacer, que es subirlo a iTunes primero. Pues creo que es lo más viable, lo más práctico hoy en día. Obviamente me encanta el disco físico y algún día obviamente lo voy a tener que sacar de esa manera. Pero mientras, primero va a ser yo creo que este, en, en, en, de manera digital en iTunes. Y bueno, pues lo voy a hacer ya. Yo creo que no pasa de este semestre, porque sí si sí es música que ya quiero compartir que me encantó cómo quedó este, el trabajo en sí y, este, y bueno pues ya ya estamos a nada Tocayo de que salga ¿Cuáles son las canciones que van a traer? Va, realmente va a ser un EP porque hay unas canciones que eh, firmé como editorial es un rollo en este rollo del, de los compositores y autores y entonces hay unas canciones que ya no me dieron como permiso porque la disquera me dijo no pues sabes que estas rolas son muy buenas ahorita y, y, y a lo mejor ahorita espérate tú lo mejor porque no las utilizamos para otro artista entonces yo la lo más chistoso es que yo las hice con la intención de usarlas para mi proyecto pero pero no algunas sí están a lo mejor proponiéndose para para artistas no sé quiénes todavía pero sí este sí me comentaron que que me esperara entonces pues bueno en ese aspecto pero pero son es por eso que se convirtió en un ep que van a ser aproximadamente seis canciones o un bonus track y algo, algo así más o menos. Pero está muy completo, está padrísimo. Tiene todos los tintes, tiene desde las baladas, tiene mid tempos, tiene up tempos, o sea, para arriba, ¿no?, para bailar y todo. O sea, tiene todo y es lo que me gusta. ¿Todas ellas son historias que te han pasado? Sí, son historias. Totalmente, son historias. A lo mejor unas no tan um, autobiográficas, pero sí la mayoría son de lo que yo siento. A lo mejor también que he escuchado de mis amigos, amigas. Y también me inspiran muchas cosas y pues las impregno en las rolas. Pero sí, inclusive quiero incluir Dile en el, en el, en el proyecto. Nada más que también no, no he tenido mucha suerte en esto de, de los managers. Creo que... Ay, es un rayote. Pero sí, hasta inclusive he pensado seriamente en ponerle a mi, a mi EP Canciones Maltratadas, porque el título Canciones Maltratadas, porque de una u otra forma han sido escuchadas, pero pero a veces no, se, no, no han sido apoyadas de, de, la, de la manera en que yo quisiera o, o, o que merecen, ¿no? Porque también ha, hay autores que, con los que trabajé para estas rolas, que por ejemplo, este no sé, está un Alex Herán que es... Un personaje que ha compuesto canciones para Rake, para Patti Cantú, para, para mucha banda. Compuse en este disco también con Ángela Dávalos, que también ha compuesto... Ella es la que hizo Goma de Mascar con Patti Cantú, este, ha trabajado con Rake, trabajado con Kalimba, con mucha banda, igual Poncho Arocha, que es un amiguísimo mío y que igual ha compuesto ahorita para, para mucha banda, igual en el ámbito regional, o sea... Estoy muy contento también con las personas que trabajaron y se subieron al barco para este proyecto y eso está, lo hace como más fuerte, pero pues ya, yo ya muero por compartirlo. Oye, ¿y qué tan bailarín eres? ¿Te gusta el baile? Me encanta el baile, sí de hecho lo más curioso es que en el grupo eh, me identificaban como que más por el baile que, que, era como más mi, que era como mi fuerte, de hecho un poco más que el canto. Obviamente eduqué mi voz y he crecido también en ese rollo, vocalizo y todo y ya, ya estoy como a la par, pero siempre me ha encantado y me gustará el baile, siempre. ¿Cuál sería el consejo que les darías a todos estos artistas jóvenes que se quieren introducir al mundo musical? Pues que, mira, está de más que te diga que luchen por sus sueños, más bien es que luchen por encontrar una identidad como artistas y que logren encontrar su misión. O sea, que, que lejos de tener talento, porque bueno, obviamente hay mucho talento, pero creo que hoy en día ya no es tan, ya no es como muy suficiente, no es suficiente el talento, ahora ya es importante también proponer, es importante ser uno mismo. Y sí es eso, encontrar la misión como artista Decir, ok, canto, pero no nada más es cantar por cantar Sino también encontrar ese, ese toque que te dé Para que puedas darle ese plus a la gente Y que digan, ah, ok, este cuate me está dando esto, ¿no? Encontrar esa misión, ¿cuál es tu misión como cantante además? O como artista, o como músico Eso es muy importante, tener claro eso Es luchar por eso, por encontrar esa identidad No es fácil, ¿eh? Porque también hasta para mí ha sido difícil Pero estoy en, en, en lucha de encontrar ese, esa misión que tengo como cantante <risa> ¿Qué hubiera pasado si no se te hubiera dado todo este rollo musical? ¿A qué te dedicarías? Yo ahorita de, actualmente estoy estudiando mercadotecnia, de hecho. Y es una carrera que me encanta, que me está gustando. Y además tiene que ver mucho con, con la industria en la que me dedico. Eh, pero es muy curioso porque hace tiempo, antes de que estuviera en lo del grupo, de la nueva banda Timiriche, me, me acuerdo que mi idea era meterme a, a estudiar medicina en la escuela militar. Entonces, pues no está mal tampoco probar. Entonces, pues no sé, tal vez fuera doctor si no estuviera en este o no, si no hubiera quedado en el proyecto. ¿Quién sabe? No, quién... Sí, sí es algo que hubiera desarrollado también de una u otra forma, mi rollo musical. ¿Hay algún mensaje que les quisieras dar a todas tus fanáticas que te están escuchando? No, bueno, pues que ya ya se acerca eh, el tiempo de vernos y a lo mejor de conocernos, porque hay mucha gente que de pronto me, me escribe de, de allá de Cancún y, y me pone que quiere conocerme también. Y pues esa banda también quiero pues compartirle mi música. Entonces, pues nada, que, que los quiero muchísimo, que espero que cuando vaya por allá, pues compartamos como debe ser. Y este y gracias por, por dejarme entrar en sus corazones. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias por la entrevista y te esperamos próximamente aquí en Cancún. Un gusto haber platicado contigo.